¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí Bueno chicos, pues hoy vamos a proseguir con esto de la serie eh, Déjenme decirles que hice unos dos directos Donde empecé a hacer la construcción de la casa Ya que como les dije iba a ser directos O si no iban a ser este, fuera de cámaras pues decidí hacer directos, este, estuvieron personas activas, muchas gracias. Eh, a ver, este, lo que hicimos en esos dos directos fue prácticamente empezar a hacer la casa. Este, a ver, déjenme dormirme primero. A ver, eh, la avanzamos mucho. sí este, vamos a ver, aquí está el cuarto principal. Este, ahorita voy a quitar esto, lo voy a acomodar en otro sitio. Eh, de momento ahorita estoy poniendo lo del techo este Esto va a ser como el cuarto principal Ahora si abrimos las puertas Nos vamos a, vamos a ver un pasillo Este pasillo Déjenme cerrar las puertas este Nos va a llevar a la sala de cofres La sala de cofres que aún no la terminó este Aquí van a estar todos los cofres Y todos los materiales que hemos recolectado eh, En los episodios Ahora, este, falta hacerle mucho, ahorita pienso hacer este otro cuarto mucho más grande, que sería donde estaría, bueno, donde sería el cuarto o la sala, no sé, este, y pienso que allá arriba, este, haga unas escaleras y desde allá arriba empecemos la construcción del tren, que va a ir directo hacia la aldea que está, este, pues en la parte superior o por así decirlo este no superior no porque sería arriba a ver eh, vamos a continuar una cosa que se me olvidó sub... me... <risa> una cosa que se me olvidó decirles perdón es que en el tramo de pasillo pasillo como quedó esto feo pues decidí hacer nada más y nada menos que pues una pequeña alberquita o como le quieran llamar eh, a ver este se ve un poquito feo si es de tierra se ve un poquito feo si está la tierra ahí. Mejor vamos a colocar acá. Un poquito de maderita. A ver, eh, Si sueno raro es que estoy un poquito enfermo. Este ando con un poquito de moco. A ver, esto no lo voy a quitar. Vamos a... a seguir con esta cosa. A ver, vamos a quitar esto... Bueno, mejor dicho, vamos a abrir esto... Este, en este episodio vamos a terminar el cuarto principal... Eh, porque voy a ir de cuarto en cuarto... Y... Y vamos a ir mejorando... Uno por uno y así... Lo que estaba haciendo yo ahorita... Era hacer lo siguiente... Era como hacerle tipo techo... Y... Está quedando muy bien, eh... A ver, vamos a seguir con esta cosa... Papá, pa. no demonios, todo es tu culpa, llama. Todo es tu culpa, llama. Toma. A ver, vamos a seguir con esta cosa. ¡Ey! ¿Por qué me atacas? Ey, tranquila, se me calma, se me calma, se me calma, llama, se que me calma. Aléjese, más te vale. A ver, eh... Aquí este. Perdón si está esto, pero después de las travesuras que hicieron los creepers. Nada volvió a ser lo mismo. A ver, vamos a continuar acá. We no. A ver, vamos a seguir por acá. Aquí pienso hacer, a ponerle vidrio. Pero en futuros episodios. Vamos a continuar con esto. De hecho, sí le puedo hacer vidrio ahorita. Pero no hay arena cerca. Bueno, al menos de que nos vayamos hasta allá. Este, el vidrio se hace, este, horneando la arena Bueno, el, la lógica de este juego, no me culpen a mí En la vida real, quién sabe Vamos a proseguir con esto, vamos a poner esto por aquí abajo, no Esto por acá A ver, yo creo que este episodio no va a durar tanto como los otros Porque también como ya les había comentado este, estos episodios no van a durar tanto No al menos como los de Aventura Cuadrada Que duraban 10, 11 minutos por ahí Este, yo creo que estos van a durar 8 minutos Raramente 10 No sé Pero van a durar poco Vamos a continuar con esto Quitamos esto Que lo utilizamos como base Con su permiso Ponemos esto por acá, no A ver, lo pongo acá para que sea nuestra próxima base pa O donde ponga primero el tablón O, no, perdón, las escaleras A ver, aunque ya no entendí Las escaleras son estas que traigo en la mano O las escaleras son estas que están allá No lo sé No, demonios A ver, vamos a quitar esto Vamos a seguir por acá. Excelente. Y así poco a poco vamos a ir poniendo esta cosa. Vamos a seguir por acá. Y ahora espero que no sea tan malo. Y me... No. Creí que se iba a colocar solo. A lo que me refiero. Creí que se iba a poner lateral. O de los dos laterales. No lo sé. A ver, necesitamos continuarle por acá. Acá está la escalera. Vamos a hacer ship. Vamos a poner esta tierra por acá. Vamos a hacer esto por acá. Vamos a quitar la tierra. Y vamos a seguir con esto de la construcción. A ver, eh... ¿sabes qué? Mejor eso de los vidrios. De una vez vamos a hacerlo. Este, Voy a ir a buscar vidrio. O mejor dicho, arena. Para, para hacer de una vez los vidrios. Recuérdenme que van a ser seis vidrios. Tres de un lado y tres del otro. hola llama. La llama que me llama la atención. Listo. Ahora sí, continuemos. A ver. Eh... No quiero atrasarme tanto. Hola, ¿cómo estás? Ok, ya vamos a lo que venimos. Vamos a quitar esto de por acá. Por acá. Cuatro y faltan dos. Excelente. Ahí estás. Ahora nos vamos de regreso. Nos apuramos. Pa pa pa pa pa. pa, pa, pa. A ver, rápido, apúrate. Corre más rápido. Mira una nueva cueva. Una nueva cueva. O esta ya la exploré. Esta ya la exploré. O es lava. Ah, ok, y es lava Creí que ya la había explorado Ok, para el siguiente episodio Exploramos esta cueva Pues a ver si me acuerdo A ver si no planeo hacer otra cosa Porque acá también había otra cueva Creí que era esta cueva conectaba con esa Por eso creí que Que era la misma, pero no A ver, ¿tú cómo ¿Tú, ¿tú cómo te metiste aquí? ¿Tú cómo te metiste aquí? ¿O respaumeaste aquí? Respauneaste, como se diga Pues ahora por tu culpa vas a hacer Asado de pepa. pepa Pig en asada Solo aquí, disfruten la oferta Vamos a presionarle por acá A presionarle yo Vamos a quitar esto Y ahora ojo con lo que se va a hacer Resultado cristal Aquí abajo ya, ya venía Lo que iba a ser el resultado Y yo creo que con esto abandonamos ya el directo el, el directo, oiganme. Este, yo creo que con esto ya dejamos el episodio. Este, espero que les haya gustado. Les haya divertido, entretenido. Bueno, que divertido no tiene nada. Mire qué bonito, qué bonito. Y bueno, adiós. <risa>